Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Papakiomon y hoy nos han traído un modo juego nuevo, estampida de la verdad, con misiones y bueno, el camuflaje está bastante chulo la verdad. Como siempre ahora mismo la tienda es una mierda y bueno. Vamos <ríe> ah, a ver, vamos a probar ese modito, ¿Dónde está? Ah, que no está. O hay zombies, una de dos. Jodido, eh, chavales. Si hay zombies, jodidos, bro. Abrir ¿Una puerta? Este es otro, Juanma. Vale, este está muerto y el otro también. Vale, está en la mierda, hijo de puta. Aquí tengo un sorbete, Juanma, para ti. ¡Nos está subiendo! Están blancos, Juanma. Están blancos, eh, tío. Están blanco Espérate, cúbrete un momento porque. Uy, coño. Están blanquísimos, tío. Están blanquísimos. he pegado. ¡Cuidado! Vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado. Pero te quiero revivir, eh. Espérate. Dale, dale, dale. Empiezo aquí a construir mierda. Espera, ahí va, ahí va, viene, viene, viene, viene. Espera. Espera, espera, espera, Estoy bugueado No, no, está muerto, está muerto también. <ríe> Vámonos, coño. Espérate, que no recargues. No recargues, coño. ¿Para? Sí, podemos pillar la altura. Vaya. Está pegado con el arco, loco. Vale, se nos quedan aquí abajo, eh. Aquí. Atrás, están atrás nuestras. ¡Dios! ¡Qué tiraco, tío! ¡Qué tiraco! Vamos para allá, eh. Vamos para allá, vamos para allá, que su compañero está en la mierda también, vamos. A este tío no lo voy a dejar, que lo reviva. En la vida. Chuparla. ¡Hostia! Vale, muerto también, dios Vale, se ha suicidado casi, eh. Tenemos que tirar para arriba. ¿eh? Oh, qué buena, bueno, yo voy a intentar hacerle la vida imposible a este topo. Espera, me voy a un momento porque tengo un nota aquí. Sí, me viene, me viene, me viene, me viene, me viene, me viene, me viene. Me, viene, me, viene. Uh, me da tiempo a recargar. Voy por abajo. <risa> había ganado, ¿no? Sí. <risa> oh, gee. Oye, baby, da tarmita, eh. Rara de cojones, rara de cojones, bro. Esto sí que es raro. Yeah, baby. Bajamos Otaku. Uh, uh, uh, los colegas, los colegas Es que uno está, mira, está aquí arriba Mira, uno herido ya, en verdad, de arriba está río Aquí hay otro Ahí hay otro, abajo Mira, mira, está ahí, está, ahí. está subiendo la casa Está tirando. Dios, ¡Oh, está en la mierda, tío Le queda dos o tres tiros Dos o tres tiros y es de ustedes bueno, bueno. Un par de tiros bueno, el tiri. Voy a intentar Ahí, ir a vamos, por esta a ver que este que estuviera este, debajo. Este, este, este. este, este. Uy, está están blancos. <ríe> ¿Sí? Se pira. Voy a intentar pirarse. Vale, voy por abajo. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Eh. Herido.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 Vaya tela, bro ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! no vamos vamos llora llorale, llorale, llorale! ¡Llora, hombre, llorale! ¡Llora, hombre, llorale! ¡Coge la chapa ya, cojones! y ¡Vete a ir la chapa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cien la mierda, cien la mierda, tío! ¡Vamos, chavales, uno herido! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto, chavales! Esto es la marcada de polla. hijo! ¡Qué asco de juego, hijo! ¡Sorte, ¡Sarte, arte. oh ¡Ha muerto por la trampa! ¡Oh, oh. ¡Ah! <ríe> ¡Qué putado! ¡No,